bienvenidos hoy hablaremos sobre el metabolismo daré unas generalidades hablaré sobre las vías o rutas metabólicas cómo se almacena la energía producto del metabolismo eh, todas las generalidades sobre esto y veremos un bosquejo en general en qué comprende cada uno de ellos pues bien iniciamos con el tema metabolismo en qué consiste todo el conjunto de reacciones que ocurren en el interior de una célula se conoce como metabolismo si ocurre en el interior de una célula, ¿cuál, ¿cuál será la finalidad de esta o por qué será que está funcionando dentro de la célula? Pues bien, tiene tres funda fundamentalidades muy claras. Primero, obtener energía del medio externo. Segundo, fabricar moléculas de recambio. ¿Esto qué le permite? Sintetizar o cambiar aquellas moléculas que ya están gastadas o células que ya están gastadas. Y tercer punto, sintetizar moléculas nuevas como las de crecimiento o aquellas células que están cumpliendo una función muy determinada dentro de la célula. Pues bien, todo este, todo este conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula se organizan secuencialmente y ordenadamente en algunas vías o rutas metabólicas. Un ejemplo de estos tenemos el catabolismo y el anabolismo, aunque existen otras rutas más diferentes. Pero en forma general hablaremos de ellas. ¿Qué es el catabolismo? Comprende una degradación de sustancias. Como es una degradación, va a requerir de energía. ¿sí? Entonces, al momento que requiere energía y al, al momento de degradar esta molécula, también va a haber una degradación o formación de energía. ¿En qué consiste el anabolismo? En cambio, a diferencia del catabolismo, que es degradación, esta va a ser una formación, síntesis o construcción de algunas sustancias complejas es decir que mientras la, la ruta catabólica las degrada el anabolismo que hace lo que hace es juntarlas formarlas o construirlas y como las va a construir pues esto requiere un gasto de energía es decir que va a necesitar energía en cada uno de estos procesos pues bien qué características tienen estas rutas primero cada proceso ya sea catabólico o anabólico cumple una función determinada y en un lugar específico aunque cumplen una función determinada, algunas de ellas tienen pasos o reacciones en común. Otro punto importante es de que cada uno de estos procesos está controlado enzimáticamente. Recuerden que cuando estudiamos las enzimas, habíamos dicho que para cada sustrato hay una enzima específica. ¿sí? Y luego pues, hay un producto. Y por último, y la más importante, es decir, que cada uno de estos procesos ocurre en un lugar específico de la célula. ¿Sí? es decir que tiene una localización muy concreta pues bien de forma general veamos este bosquejo que consiste en las rutas metabólicas ¿Cómo se presentan simbólicamente de una flecha de arriba hacia abajo se conoce como degradación o representamos una degradación y a lo contrario con flechas de abajo hacia arriba podemos representar una síntesis es decir, catabolismo hacia abajo y con flechas hacia arriba, anabolismo. En este caso tenemos diferenciadas las, las flechas con los colores, con rojo catabolismo y el anabolismo de forma café. Pues bien, de forma general, cada uno de estos procesos comprende de tres fases. Hablemos del proceso degradativo. ¿Cómo empezaría la fase 1? En este caso tenemos lípidos, glúcidos y proteínas. Entonces, ¿qué sucede en esta fase? En la primera todas estas macromoléculas o biopolímeros se degradan a moléculas más pequeñas este es el caso de los lípidos que se degradan a su, a su parte más sencilla que son los ácidos grasos los glúcidos eh, o carbohidratos o azúcares que su monómero principal era la glucosa entonces se degrada a glucosa su monómero principal y las proteínas que son polímeros eh, se degradan a su monómero principal que son los aminoácidos entonces en esta primera fase las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas ya vimos cuáles en estos tres ejemplos qué sucede en la fase 2 en la fase 2 estas moléculas más pequeñas o sencillas se, degr se degradan aún más a moléculas más, mucho más sencillas es decir, que los aminoácidos, la glucosa, las sexosas, pentosas, pasan por el ácido pirúbico y luego se forman, eh, trabajan en el ciclo del acetilcoenzima A y luego pasan al ciclo de Krebs, formándose así unas moléculas más sencillas. En este caso también la glicerina que pasa al acetilcoenzima A, a formarse una, una molécula de acetilcoenzima A y luego pasa al ciclo del ácido, del, de Krebs, formando moléculas más sencillas luego qué pasa en una tercera fase estas moléculas sencillas de la fase 2 tienen por bien un camino común que es formar moléculas más sencillas en este caso tenemos agua, CO2 y otras moléculas diferentes como pueden ser cofactores o coenzimas y en algunos casos también que es la formación de ATP o energía bueno entonces eso es en resumen las fases de la degradación, la fase catabólica en cambio, en la fase de anabolismo, que sería de abajo hacia arriba, sería lo inverso. Partimos de esas moléculas pequeñas, ¿sí? como cofactores, coenzimas, CO2, agua, que trabajan como precursores. Estos precursores suben a la fase 2, trabajan con más enzimas, con más moléculas más sencillas, las cuales se ensamblan. Una vez que se ensamblan todas estas moléculas, pasan a una fase 1 formando nuevamente las macromoléculas o moléculas más complejas. ¿Sí? lo que debemos que tomar en cuenta es de que cada agua en algunas veces pueden realizarse esos procesos en lugares específicos o en lugares comunes o en lugares diferentes ¿sí? entonces pasamos de la fase degradativa de moléculas grandes a moléculas pequeñas y la fase de biosíntesis o anabolismo que sería de partes de moléculas muy pequeñas a formar nuevamente macromoléculas pues bien entonces como hablamos de procesos eh, reacciones químicas que es todo lo que comprende el metabolismo este va a tener un fin común ¿cuál sería este fin común? la de producir energía ¿cómo se almacena esta energía? esta energía se almacena en la molécula de ATP conocida como la molécula energética libre el ATP no es más que el adenosín trifosfato ¿de qué está formado? como es adenosin, tiene una base nitrogenada la adenina un azúcar en este caso una pentosa que es la ribosa y el grupo fosfato que son los tres grupos fosfatos que está formando toda la molécula de ATP adenosin trifosfato ¿Sí? entonces podemos ver en la parte superior izquierda cuál es la molécula completa y cómo está estructurada en la parte de hidrólisis de ATP nos permite conocer cómo está estructurada o cómo es la formación o liberación de energía pues veamos el, el ATP está formado, en la, veamos ahora la figura en la parte inferior izquierda el ATP está formado por los tres fosfatos al momento que el fósforo, el último fósforo terminal se une a los otros dos fósforos para formar tres grupos de fósforos, requiere gran cantidad de energía entonces qué hace ahí hay un almacenamiento de energía, energía disponible cuando este último fosfato se libera para formar el ADP Adenosin difosfato, porque en lugar de 3 se quedó con 2 fosfatos, va a liberar gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Cómo almacena la célula de energía? La almacena en forma de ATP con tres fosfatos, pero cuando requiere un gasto de energía, ya sea para expandirla en forma de calor o respiración, va a tener que liberar este fosfato. Al momento que libera este último fosfato, pues va a liberar de energía. Entonces la célula puede requerir energía almacenada y cuando quiera utilizarla va a desprender un fosfato y va a utilizar la energía que liberó al ser liberado este último fosfato. Pues bien, esta es la forma o la fase más sencilla de explicar el metabolismo en forma general. Gracias.